Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Yo soy Mercedes y esta tarde vamos a hacer un lápiz, un bolígrafo de esto, un pimpa, no sé, un lápiz, escrapero, bolígrafo, escrapero, con, en colaboración con la tienda NBAS o Bits, como se, os dejaré linkado el canal, y con otra tienda más, hay dos tiendas que colaboraron conmigo, que me mandaron los bolígrafos en rojo, y en verde ¿vale? esta tienda que me mandó los bolígrafos en, en rojo y en verde se llama Decorate Beautiful Life Store ¿vale? fíjate ya lo en inglés digo vale y me sale el vale vale bueno la tienda me mandó eh, yo le compré a él hace tiempo los primeros bolígrafos y si sí, los pagué y tal y cual y entonces ahora ha querido colaborar conmigo pues mandándome eh, un 5 bolígrafos perdón bolígrafo en rojo y 4 en verde vamos a hacerlo temática navidad porque yo todavía a esta altura estoy en temática navidad y es que por cuestiones personales no he podido hacer o lo poco que he hecho en navidad lo repartí y ahora pues estoy haciendo pues cuatro no hay más que me quedaban por entregar 4 o 5 Bueno como he recibido eh, la colaboración con la tienda NBA Store Pues también que mejor que juntar las dos Y decorar estos preciosos bolígrafos Pues con las cuentas que me ha mandado NBA. Mirad me mandaron estas cuentas tipo Pandora Que las voy a colocar aquí Después voy a colocar esta Que es muy bonita Me encantan estas Después voy a meter una, un sombrerete ¿Veis? Aquí que cuesta ¿eh? trabajo meterlo, pero dándole vueltecita y con paciencia, entran. ¿Veis? Ahí ¿veis? luego voy a meter estas cuentas que yo ya tenía, estas gordotas, así tipo navidad, la voy a meter encima. Le vuelvo a poner un sombrerete encima de la cuenta. Que irá igual, a rosca un poquito. Y después veis, entra perfectamente. Luego le vuelvo a poner otra de las la que me mandó neve o nevit aquí. Y por último, otra de las que me mandó aquí. Entonces, esta para mí ya estaría más que hecha. Procuro centrarla, procuro que después lo volveré a centrar. Y ahora, pues he cogido una cadenita con una argollita que pongo aquí encima antes de cerrar, ¿veis? Y encima le pongo el taponcito a rosca. Okay. Procuro centrarlo todo así. Que va a roca. Pues he pensado que voy a hacer para cada temática, pues puedo hacerle un bolígrafo a mis penpal o a mis compañeras de intercambio para que tengan un bonito recuerdo, pues si es San Valentín, pues San Valentín, si es Navidad, como en este caso, pues Navidad y así. Pues una vez que lo tenemos cerrado y esto colgado, la cadenita colgada en estas cadenitas, voy a meterle pues distintos avalorios hechos y comprados por... Pues por mí, tengo una argollita, tengo este avalorio, de, este me lo regaló en una compra y traen 15 piezas y entonces voy a usar una de ellas que es un como una corona de navidad con un lacito en tono plateado y se lo voy a colgar, lo diré, colgar lo diré, al final de, lo diré, el, de la cadenita que le he puesto al... Al bolígrafo. Ya tengo la argollita abierta. Meto aquí el avalorio. Bueno, si no se cae antes. Ahí, meto aquí. Y en el último eslabón. Y yo quiero que este quede el último. Lo meto ahí y cierro. Vale. A ver, aquí, aquí. Y lo cierro. Pues ya tendríamos el primer colgante de nuestro bolígrafo. Veis, procuro otra vez. Volverlo al redí a centrar. Ahí, y ahora pues hago otro colgante mira si no tenemos no hay en ese momento como pasa muchas veces no tenéis yo hago estos colgantillos que están hechos pues con lentejuela veis y con cuentecitas de estas chiquitinas chiquitinas estas. Eh, bueno esto lo hay en todos lados y de un montón de colores pues lo hago así veis ahora, ahora hago uno para que lo veáis y entonces este por ejemplo va en rojo perdón, y verde Aquí le he colgado la argollita. Eh, la abro. Hace un frío que pela. Tengo las manos congeladas. Con lo cual me cuesta todavía más agarrar las cosas estas de tan chiquititas de precisión. Eh, la verdad es que las cuentas tipo Pandora me gustan mucho para pa esta clase de trabajo. Y mira, gracias a la colaboración con. ¿cómo se abre esto? Por aquí Entonces, que no ve mucho. Ya está. Abierto. Y lo cuelgo en otro de los eslabones donde queráis. Este, como es chiquito, lo voy a colgar por arriba. Lo meto en la cadena y lo cierro. Puede ser que la lata os refleje un poco la luz. Ahora la quito. Es que como lo tenía todo aquí puesto ya preparado para no tardar mucho y que el vídeo no se haga muy largo. ¿Veis? Ya tendríamos otro avalorio colgado. Ya hay dos. Bien, ahora, mira, he cogido este, que es una argolla mucho más grande que cualquiera de las otras, porque esta argolla también la podemos meter o decorar. Mirad, por ejemplo, aquí tengo un tarrito que me mandaron, creo que esto me lo mandaron en un, en un correo bonito, veis, no puedo abrirlo, a ver si lo puedo abrir lo iré. ahora, ¿veis? Y este, por ejemplo, mira, llevan, ¿veis? Una lentejuela muy chiquitita, muy chiquitita, en color verde. Este, por ejemplo, no me vale porque no tiene agujero. Entonces la descartarían. Esta, ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cogería esto y yo qué sé, pues otro, otro avalorio así que tuviera, mirad. Este, por ejemplo, pues trae corazoncito blanco, ¿vale? Así holográfico. A ver si lo puedo abrir. Es que del otro he tirado con el diente y me he cargado el tapón. A ver si se ve. ¿Ve? traen corazoncito y van huecos por dentro lo de dentro se descarta solamente cogemos el, el corazoncito que lleva el hueco por dentro no esto sí el otro lo, esto no lo tiramos vale para una shaker vale para hacer otros trabajos pero para este no vale así ah, diré dónde está el tapón aquí Voy a poner el tapón porque como se caiga esto vamos a tener corazones a ver entonces y a este le pongo el suyo ahí. entonces cogemos por ejemplo una argolla así o más grandecitas que la que le hemos puesto esta es igual que esta por ejemplo esta también nos valdría, veis, la abro y no hace falta tener tampoco mucho mucho mucho chan y cosas de esa veis, y ahora voy cogiendo pues las arandelitas de estas de cómo se va sí. de, de lentejuela y con mucha paciencia esta, pues loca. Loca. esta no que no tenía agujero y esta tampoco lo voy a abrir un poquito más porque si no me, un... me choca uno con otro. Así. Y las voy metiendo por el agujerito de la argolla. armarse de paciencia. ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con los corazones. Que parece que tienen el agujero más grande. Aquí. ¿Veis? Uno. Colgamos los que tantos como queramos. No sé. Si os gusta la argolla muy cargadita, pues nada, le metéis mucho. ¿Qué os gusta con menos? Pues menos. Lo iré. Ahí. A ver. Ahí. Este está roto. vale. vale. ¿Ves? Y podéis meterles tanto como, como queráis. Bueno, que, el argo, que entren en la argollita, que después la argolla la podéis manejar para cerrarla. Así. Ah, ahí. Bueno, pues aquí tiene ya unos cuantos, voy a meterle unos cuantos más. Voy metiendo. Este está roto. Este por aquí. ¿Veis? Y aquí quedaba otro que tenía este hueco. Este. A ver, cuando ya me parezca que tienen bastante, lo cojo la argollita. Así la engancho en otro de, los, de las cadenas o incluso en las argollas que hemos puesto antes. Esto ya es haciendo cadenetas con abalorio. Y lo cerramos bien porque esto es muy finito y si no se nos salen. Y tendríamos otra que llevaría los corazoncitos ahí metidos. Esta que es más grande, a ver si puedo meterle las la de esta. A ver, depende de, sí, no, a ver, sí, ¿ves? Pues le vamos metiendo la arandelita esta. Que podemos combinarla las dos cosas juntas. Podemos meterle arandelas más grandes. Podemos meterle arandelas, no sé, y otro tipo de... Yo he puesto, por ejemplo, esta arandelas verdes. porque me parecía que el verde le iba con, con lo que estoy haciendo. Pero le podéis meter por lo que tengáis, que tenga agujerillo y que veáis de meterla andando. Pues se las ponéis, ¿veis? ¿eh? mira hay dos. Pues así, hasta igual que el de corazón, hasta que queramos. Ahí. ¿Eh? y esto es sentarse en el banco de la paciencia pero bueno, es que yo con las pinzas no, no me hallo, ¿sabes? y por eso lo hago a mano ¿Veis? ya tenemos unos cuantos aquí metemos otro ¿veis? por ejemplo tenemos ahí unos cuantos verdes y no sé, eh, por ejemplo en este mismo a ver que vea yo ahí, ahí, el agujerillo ahí. Ahí. algún otro los agujeritos más chicos que otro pero vamos, empujando y tal ¿veis? mira ¿Ve? entonces ahí por ejemplo pues tengo estas florecitas que también me mandaron de allí y pues no sé por ejemplo pues le puedo poner que como son estas son holográficas y hacen el seguro de la luz pues van cambiando el color ¿veis? pues le meto una ahí y otra por el otro lado a ver esta que parece más verdecilla pues se la meto al otro lado a ver que me ustedes paciencia es la madre de la ciencia ¿Ahora qué hago? Pues nada. Lo iré. Lo cojo. Si queréis seguir metiendo, podéis seguir metiendo. Yo es que he dicho, bueno, pues hasta ahí. ¡Ah! Se salió. Se salió la, la flor. Pero estaba yo muy segura que esa fuera muy verde. Voy a meterle esta que parece más. Esta parece más fresca. A ver. holográfica. Vale. Ahí. esto. Y por ejemplo, como este largo ya es más grandecita, pues los más grandes yo los voy poniendo abajo. Y los más chiquititos arriba. Los cierro, que se cierre bien, que roce. Y tendríamos otro colgante puesto. Y quedan las más graciosas. Ahora, por ejemplo, cojo un, un imperdible de... Bueno, imperdible no un bastoncito de estos que termina. Mira cómo terminan. ¿Veis? Y ahora pues digo, bueno, pues voy a hacerle otro colgante. Entonces cojo por ejemplo, ver, una florecita de esta y la pongo ahí al final. Y ahora pues cojo algunas cuentecitas de estas y las meto, una, a ver, dos, voy a poner tres y tres. Y un sombrerete igual que el que le hemos puesto, este por ejemplo, pues se lo pongo ahí, ¿veis? Mira. Vuelvo a ponerle otras tres perlitas. O dos, las que vosotros veáis, ¿eh? Yo le estoy metiendo tres. Una, dos y tres. Aquí, ahí. Y le vuelvo a poner otro sombrerete. A ver, en verdecito. Esta parece que tiene así. Ah, ¿Veis? Y ya pues tengo... Otro colgantito, voy a cerrarlo, es que mi, mi de esto de cerrar no me abre y me cierra bien, no sé qué va ha pasado, entonces doblo el, el imperdible para abajo, se puede meter en una máquina que hay que lo hace, que yo la tengo, pero como vamos a hacer que no tenemos y además que muchas veces el, esto es tan, eh, se hace como mejor se pueda, puedo meterle por aquí el, el pinchito este para la otra vuelta, no. así. Ah, Ahí ya tenemos otro, cojo otra arandelita, es pues, que a mí no me gustan las arandelas muy grandes por ejemplo esta, claro que después ahí se me va la vista, pero en fin ¿veis? así, y está engarzada, me voy al lápiz, o en este caso al boli y lo meto por uno de los agujeritos, a ver que voy a mirar, me lo voy a meter aquí en medio ahí Cojo el otro, me ayudo y cierro. En este ya no tenéis problema porque va engarzado y no se os va a salir. ¿eh? Y ya tenemos pues todos estos colgantitos puestos. Eh, que queréis ponerle alguna cosita más, pues tenéis chan y queréis ponerle. Pues nada, vais a vuestro chan y le ponéis. Que no, o lo hacéis vosotros, si es que esto es... Mirad, vamos a hacer otro de esto otro colgantito de esto de los de las lentejuelillas. Con esta argollita y mirad, con estas cuenta... Que decimos que también me lo mandaron en EBIS o en que lo vamos a poner ahora. Mira, aquí viene un montón, ¿vale? Mira qué finitos son. Vienen como... Que son muy finitos. Bueno, algunos son finitos y otros son gruesos. Vamos a quitarle el nudo. Con lo cual, puede pasar cualquier cosa. Y yo creo que lo voy a cortar. No lo corte. No lo corte. Pues lo va a terminar nunca. Sí, lo iré. Se te va y todo. Bueno, pero después lo meto en una caja. Esto lo voy a echar para allá. Esa era la voz de mi conciencia. No lo corte, No, no de mi conciencia, no. De mí misma. Que después te va a tener que Bueno, si vienes como tengo esto. Parece que esto es un vertedero. ¿Veis? Así. Esta se Reutilizará Y esta A ver si la puedo quitar Venga. Como tengo que mirar colores Pues mira Estas son las que me han mandado Y fijaros Que acaban de salir dos verdes Pues yo una roja Voy a ponerle rojita una roja Naranja Naranja Naranja A ver Aquí que hay roja Así ¿Vale? Entonces Esto lo malo es que se caiga al suelo Entonces ya sí que estamos perdidos. Cojo otro bastoncito de estos ¿Veis? Cojo otro bastoncito Y engarzo Una roja una verde, aquí. otra roja que yo tenía por aquí ya no la veo, vale, otra roja y otra verde. El verde, este es un verde pero es un verde, no es un verde navidad y hay verde navidad. Vamos a seguir sacando, venga, vamos a seguir sacando. A ver si veo algún verde navidad. Esto lo voy a cortar porque está doblado y se me va. A ver un verde, un verde. Hasta llega un verde navidad. Madre mía, está aquí, no, tampoco, entonces vamos a coger ese verde, porque otro verde, este, creo que es el mismo, ¿no? Sí, el mismo, Ya ha puesto, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Las voy a sacar todas, ahí, ahora meter en una cajita, todas estas son las que vienen en el... lo que me mandaron ellos, aún se ha caído por ahí, ah, ya me he sacado todas. Mira. Bueno, pues vamos a buscar un verde. Este verde que yo busco, este. Y aquí hay otra. Este. Venga, vale. Voy a coger el pinchito otra vez. Uno rojo, uno verde Navidad, otro rojo y otro verde Navidad. ¿Veis? ¿vale? Y ya tenemos estos cuatro. Yo voy a poner cuatro, ¿no? O pues se ve pobre. Bueno, puedo terminar con uno rojo. A ver, voy a terminar con uno rojo porque empecé con uno rojo. A ver, ahí, ¿veis? ¿vale? ¿Y ahora qué hago? Pues si lo quiero hacer con la máquina Esta es la máquina que yo tengo Que me la me recomendó Lola De Falleras Crapera. Me costó 20, 26 euros creo que fue Y tardó un mundo en llegar mm. No lo mandan desde Francia Pero por correo ordinario Con lo cual se demoró Vamos, me tardó más de dos meses en llegar Pero bueno, ya la tengo ¿Veis? Esto lo corta Aquí tengo el sobrante Que lo voy a tirar si no me lo clavo O no me lo como ¿no? en eh. una... ¿Veis? Y así te hace, yo cogí el grande, hay que te hace el agujero más chiquito Pero veis, tampoco es, es grandecito Pero tampoco a mí me, yo cogí el más grande Y después digo, bueno, me voy a pedir el chico Pues pues, anda ya No, oh, yo no, otra vez esperar dos meses y pico a que venga Digo, mira qué mono ha quedado Entonces me voy, cojo otra grande lista De la chiquitilla, a ver, de esta ¿ves? Que son chiquititas Vamos a cogerla de aquí y de aquí la verdad es que la tienda nervia tiene un montón de, de cositas, de pase cositas de estas, de, de bisutería, la que os gusta la bisutería, de, de collares, de. bueno, bisutería entra todo. Tiene un montón de cositas. o pues si queréis pasar y tenéis un 3% de descuento, ¿eh? Mirad. ¿Veis? Y ya tenemos el, el pin stick. O stick-pin pen hecho. ¿Veis? Mirad qué bonito. Aquí lleva una, dos, tres, cuatro, tipo Pandora, ¿vale? Y, y bueno, y el fimo es que me ha encantado, ¿eh? Además se toca y se toca blandito, ¿Veis? Y así quedaría este bolígrafo que yo lo he puesto tipo Navidad, porque los colores lo he puesto tipo Navidad y aquí he puesto la coronita. Este sería uno. Y ahora, por ejemplo, pues voy a hacer este en de color verde. Que también esto me lo regaló el, el vendedor que yo le compré la primera vez, le compré yo el... Que mi hija me está escribiendo y me está tapando. Y le compré yo, la primera vez que yo le compré, le compré a él los lo de estos, de estos, de estos. Mira, se puede desenroscar de abajo y de arriba. Yo no lo relleno de abajo para arriba, yo lo relleno de arriba para abajo. Se enrosca aquí. Ah, sí. y ahora pues nada, le vamos a ir metiendo bolitas para decorarla, pero más o menos todos van a llevar los tonos en rojo y en verde, porque para mí el rojo y el verde, pues el color de la Navidad. Aquí le voy a colgar, que no me ha, no me ha acordado, pero lo tengo aquí. Mira, le voy a colgar esto que es una campanita, como rondel, ¿lo acordáis de rondel que llevaba la campanita? Pues esto, igual, le voy a colgar una campanita que me gusta a mí que hagan un ruidito no es que suene mucho porque ya veis que es una microcampana. campana, como se llaman, Le, lo, lo, iré, lo iré. más chico que los micros, Ay. una nano campana ¿Vale? y esta por ejemplo pues perdido la... he perdido la arandela pues la he terminado la he puesto aquí en una vez, a ver. Una vez. Tres, 4, y esta sería, hasta ah, aquí. Esta no es, ¿eh? porque esta está cerrada y la otra ya la ha abierto ya. ¿eh? Bueno, es que a mí me gustan también la venderla muy chiquitillas oh, no. Y esta, vamos, está reforzada, ¿eh? Es ve, meto por aquí. Me vengo para acá y esta se la voy a poner, por ejemplo, aquí en medio. Ahí la hierro Ahí. la pues este ahora sí que sí. no suena mucho. Pero bueno, algo de algo. ¿Ve? Porque tampoco me gusta ponerle unos. A ver. Unos un, un colgantes muy, muy, muy extremadamente grandes, la verdad. Aunque alguna vez se los he puesto, pero me gustan más los chiquititos, me parecen como más simpáticos no sé Y a la hora de escribir el boli pesa menos Que los bolis que pesan mucho Bueno, pues ese sería uno Y ahora pues nada, vamos a vestir a este Igual, vamos a coger los, los de estos de Neveat Y voy a hacerle uno ¿Cómo? Pues mira, estas son las cuentas que tengo Estas son azules Pero dicen que azul y verde muerde No sé eh, De Nevis también tengo esta Que aquí hay alguna verde Vamos a ver Es que a mí me gusta aún encima que sean, que sean simétricos Mira, tengo aquí estas dos que me encantan, Mira, son blancas, estas dos, y después pues le puedo poner por ejemplo esta que es verde, azul y amarillo y esta, esta también, se parece, pero no son iguales, pero bueno, se parecen. Esto es igual, eligen las la piezas, la primera pieza que se pone, ojito, porque esto está, veis que tiene ahí un hueco, Entonces, de... Debe de entrada en el hueco. Porque si le metemos una cuentecilla chiquitilla, se pierde ahí dentro. A ver, no sé. A ver, una cuentecilla que yo tenga. Hombre, no la microbia esa, no. Pero la que sea, la mete. Por ejemplo, mira, esta que es grande, ¿eh? ¿Ves? Y se queda ahí, que sería a la mitad. Esto es como si fuera el tapón, ¿vale? Mira, aquí tengo otra quizás esas dos se parezcan más, meto la primera así y luego por ejemplo pues le meto esta que queda muy bonita, Mira, esta misma, si meto esta la primera como que se queda ahí muy, demasiado metida, entonces no me hace gracia, pongo esta y encima bueno le podéis poner un separador si tenéis un entre dos y si no pues directamente esta tenéis que ir mirando de tal manera que al llegar aquí esto se quede libre porque ahí es donde va atornillado el ahí donde va atornillado la cabeza del, del... la cabeza del bolígrafo, ¿vale? Mira, tengo estas también, pero estas son negra, azul marino, ámbar, bueno, marrón y dos así como blancas Bueno, pues vamos a ver. Por ejemplo, en medio de estas dos yo le pondría un cabezal también mira entre esta y esta pues le podemos poner o acordáis las que me enseñé que compré ah, abajo en el, en el bazar también tengo estas que son muy monas mira son tipo muelle pero no es un muelle ¿ves? y quedaría ahí por ejemplo de separación queda muy bien ahí esta se la puedo poner encima y ya pues como que la está separando veis y ahora aquí le puedo poner un, una pieza de esta que no se la voy a poner porque creo que abulta mucho y no me va a llegar para dar arriba y después pues le busco una cabecita de esta que le vaya. Que ya os digo que es complicadillo. Porque al principio cuesta meterla. Ahí. Y hay que ir girándola. Con cuidado también de no cargarse la rosca. ¿eh? Porque si no después el, el bolígrafo no entraría. ¿Veis? Mira, ya entra. Para abajo. Ahí. ¿Veis? Ya estaría ahí. Hombre ahora baila todo. Ahora voy a cogerle una pelota. Pues no sé. Se la puedo poner en amarilla. Se la puedo poner en verde. A ver. Voy a coger una bolita de aquí, pues le puedo poner esta, o le puedo poner esta otra. Mira, le puedo poner esta, ¿no? como muy de, de Halloween, pero no, me estoy buscando alguna. Le puedo poner esta, lleva un beso de Navidad, mira, le voy a poner esta. Me parece que está chula, es que otra, no. así que tengo amarillito, pues le puedo poner esta también, que es chula. A ver cómo queda. Mira, encontré esta que lleva cristales de nieve. No lo vaya a poder apreciar, pero lleva cristalitos de nieve. Y ahora le busco mmm, la hermana de esa para ponérsela de cabecero, que creo que puede ser esta. Y arrojita. Se la ponemos. Yo creo que, que no me va a dar para ponerle esa. Así que lo que voy a hacer. Porque la bola es grande. Lo que voy a hacer es quitarle esto. Mira, ¿ves que sea? Voy a quitarle esto. Y este y este la voy a poner juntas. Se la voy a poner juntas. Como la Pandora lleva una argollita de metal. Pues también parece que lleva un entredo. La verdad. Vale. Voy a meterle la perola. Esta. Me robalo. Voy a meterle esta, que sería el. A ver. Esta. A ver. No sé por qué este baja y sube Esto nunca va a pasar Mira Esto así a ver. a ver si me carga el boli A ver Esto baja y sube No sube ni baja, está bien Vale, esto y esto Bueno, vamos a ponerle primero la otra Que me, que me cuesta más trabajo Fijaros qué diferencia de una a otra, ¿eh? La guerra queda da una y la guerra queda otra. Madre mía, se resiste. No entra ni... Bueno, me estoy poniendo ne nerviosa. Pues no voy a terminar, Oscar. No, no, entra. Me voy a cargar el boli. Ahora, ya entra. Qué trabajito a costar. ¿Ve? Voy a coger de aquí. Y aquí Bueno, ya creo que por fin entra Estaba haciendo el agujerillo A ver si se ve Esto es que es paciencia, pero sí Vale, ahí La, la de los cristales de nieve La meto aquí Ahora metemos esta ¿Vale? Que ya entra Venga, venga, venga Ahí, ya ha entrado, ahí. Ya ha entrado. Ahora vendría esta Ahora vendría esa. Y por último, la que es igual que esta, que está aquí debajo. Ahí, ¿veis? Y mirad qué poquito ha quedado para eh, el cierre que está aquí. Y no sé si esto va a cerrar o no. Estoy ahí probando. Che, quieto, para... No sé si enganchará o no. A mí me la roca. Yo creo que sí, que ¿no? Se engancha, ¿no? Sí, se engancha. Pero tiene que entrar bien. Pues entonces voy a tener que quitarle esta. Esta solamente, porque es que si no, si le pongo esta, mira, queda muy, muy, muy afuera. O oh, voy a quitarle esas dos y no sé qué le voy a poner. Pues a ver, en vez de ponerle la blanca, tendría que buscar. Vamos a quitar esto de aquí. Oh, oh, oh, oh, oh. Vamos a buscarle. Estas no se las puedo poner. Y entonces voy a ponerle. A ver, voy a buscarle un dos de estas que son muy grandes. A ver, de qué color se las pongo. A ver. Pues, a ver, a ver, a ver. Eh, se las puedo poner en verde, en, en amarillita. Pues mira, en amarillita. A ver, ahí. Vale. Y entonces ahora voy a intentar meterle. A ver si ahora me, me pilla bien. Como es amarilla, como el... Tiene amarillo como el, el S. Vale, ahí. Este iría aquí. El otro cabecero. Que iría aquí. Te este va a quedar muy chula, eh. Ha dado guerra, pero... Ala, aquí está. fuera porque no enrosca ¿no? Okay. Pues si está enroscaba no así esta vale vale vale que iría ahí ahí ahora iría otra de color amarillete que sería esta y por último y menos no por eso menos importante iría esta ahí esta no es esta es rosa mirados es que voy a buscar una más esta es roja esta no no, esta es rosa y he visto esta esta. Esta que iría ahí y esta. Ah, sí. Pues me parece que prima hermana, ¿eh? A ver. Vamos a subirla un poquito. Ahí. Hemos dicho que iría la de color ámbar. Y luego iría esta. Y ahora sí que entraría el tapón. Está aquí. Acostado, eh, acostado. Pero eh, es ya está. Y esto es así y así. Y claro, a esta, por supuesto, igual que la igual que las anteriores, ¿eh? pues lo que vamos a hacer es hacerle una cadenita y ponerle lo, los colgantitos. Mira, voy a ponerle arriba una argollita, pero que también me lo mandaron los de Nisbeas. Y voy a ponerle una arandelita del color del boli, verde. Pues se la voy a poner esa, que es del color de las cuentas. Y ahora cojo un trocito de cualquier cadena, ¿ves? por ejemplo esta. y esto iría a la cabeza de aquí ¿ves? y quedaría ahí y ahora pues de aquí le voy a colgar voy a hacerle eh, colgantito igual que antes y se los voy a colgar aquí cuando pues va a terminar nunca mira así me ha quedado la, la verde veis que que ya tiene aquí todas las cositas colgando este el rojo que diga y este el verde ya tengo estos dos que ya le he puesto las cositas los colgantitos colga, eh, ya colocados me ha encantado hacerlo la verdad es que sí que me, me ha distraído toda la tarde hacer estos tres porque tengo más por hacer tengo que hacer alguno que otro más esto es una colaboración como ya os digo con la tienda NBA y con la tienda del, del señor este que me ha mandado los bolígrafos, que es la tienda de decor, decorate, be, decorate Beautiful Life Store. La tienda Store es tienda, ¿no? Pues decoración bonita en la vida o decora tu vida bonita, que es esta. Bueno, os dejaré los dos links en la cajita de información. Ya sabéis que Nevit os da un 3% de descuento en vuestra compra si ponéis el código. Que os dejaré en la cajita de descripción Pues nada, espero que os haya gustado Si es así me queréis dar un like Muchísimas gracias Creo que estas piezas son ideales para este tipo de trabajo A mí me gustan mucho cómo queda. Ya os he contado que yo he visto a la americana Que las hacen todas con este tipo de cuentas Y quedan ideales Mirad, tipo así, ¿veis? Que este me lo mandó a mí Yali, ¿veis? Con este tipo de cuentas y creo que quedan, que es una pasada, la verdad. Lo que pasa es que yo estas cuentas no las tengo, pero bueno, todo se andará. Y creo que quedan súper bonitas. Ah, a mí, desde luego, me encanta. Ah, deciros que las cuentas que compré eh, Laya Laya. para hacer los bolígrafos, las cuentas que, coge, que cogí... No entran por el agujero. Este agujero no entra por ahí. La mejor opción es de verdad, ¿eh? visitar eh, tiendas. En este caso, Neveas tiene un gran surtido de estas piezas. De las de Pandora. Y utilizar estas cuentas. Porque vienen como vamos, como anillo al dedo. Gracias por vuestra visita. Eh, espero veros muy pronto. Si queréis. Y si no, pues gracias por visitarme esta vez. Eh, ¡Hasta la vista! ¡Cuidaros! ¡Chao! you're We want the craft We